Residentes en la comunidad Los Limones, del municipio de Pimentel, denunciaron que las autoridades suspendieron los trabajos de asfaltado que se realizan en esa zona. Ellos eh, vinieron como una fuga francesa y comenzaron la carretera. En todo creíamos que ya esto iba a ser un éxito porque ya esta carretera se iba a continuar y sobre los proyectos que nos había dicho el gobernador que esta carretera tenía su depósito de, para terminar la pimentel a la ciudad. De hecho, de Manos a Boca se para la carretera y con que me iba a venir la semana siguiente, ya vamos para tres semanas y todavía no aparece nadie aquí eh, trabajando. Por lo que entiendo, que no sabemos las razones porque no se nos ha dicho, han dicho lo que han dicho es que se acabó el dinero, pero lo que no sabemos es eh, eh, que lo enviaron porque siguieron dieron dinero para terminar la carretera entera y nada más una parte seguimos con el mismo problema en la carretera porque si usted coge para allá para los lingones, las guaranas, es un desastre eh, mire, a eso se quedó allá medio tarde, comenzaron quedó ese pedazo ahí, y si usted viene de Pimentel, eh, Matuán usted ve que viene por ahí usted ve cómo está ese desorden entonces yo no sé cómo que los gobiernos hoy en día están trabajando para NTN, su noticiero regional Joanny Paulino